Adelante. Hombre, Garrido, adelante, adelante, siéntate. Eh, Garrido, te preguntarás por qué te he hecho llamar. Como sabes, desde la central están acometiendo recortes. La situación del mercado es delicada. Y se han fijado en tus resultados. Al parecer no están siendo los mejores. No entiendo muy bien por qué. Y por eso han decidido prescindir de tu puesto de trabajo. Vamos, Que han decidido despedirte. Mira Garrido, a quién pretendo engañar. No sé cómo decírtelo, pero estos años a tu lado han sido los mejores de mi carrera profesional. Estar a tu lado ha sido como un máster de finanzas. Tu forma de tratar a los clientes, cómo has sabido gestionar las situaciones difíciles, jamás he visto nada igual. Eres un ejemplo para todos. Y no comparto para nada esta decisión. ¿Ya sabes lo que te digo? Que le den por culo a recursos humanos, que le den por culo a los de la central, que le den por culo a esta empresa. Vámonos tú y yo, montemos algo. Seamos los Telma y Luis de las finanzas. Nos podemos comer el mercado, Garrido. Con tu sabiduría y mis ganas de estar a tu lado, podemos hacer cosas muy grandes. ¿No vas a decir nada? No entiendo. ¿Quién pretendo engañar? Solo sería un lastre para ti. El destino tiene preparadas cosas muy grandes. Merece ser feliz. Sal fuera y brilla. Vuela, garrido. Eh, si nos fijamos en la gráfica, vemos que... Que este mes hay tres vendedores que no han cumplido objetivos. Sí, está sí. aquí Ezequiel, Ricardo sí. y Samuel. Sí, los tengo. Vale, pero bueno, vale. Esto... los marcáis. Vemos sí, no, no. uh -huh. cómo funciona. Un mes malo lo tenemos nosotros, o otro lo tienen ellos. Eh, tenemos para adelante, no hay que. Tampoco pasa nada, bueno es. No, hombre, pero a la empresa que no te fijas lo igual, ¿eh? Eso sí. Claro, es protocolo, sí, sí, sí. Luego ellos ya revisan, hablan con ellos, lo que sea. No nos compete, son cosas que no nos compete. No, eh, ¿tenéis, ¿tenéis algo más que añadir? ¿Tenéis algo? No, Yo no daría te algo cerrado. Está todo sí. ya. Cerramos, vale, cerramos todo porque, chavales, aquí son, son las 6 de la mañana y, y oh, es hora ya. Allí son las seis? Joder. Sí, en Shanghái. Qué menudo viaje me estoy pegando. Eh... Ahora, tira, tira, tira, sí. dormido, tira dormido. ya ya nos contarás se ya. se lo pasamos a Garrido y que lo revise él vale, se, se lo pasa vale. quién se lo pasa eh... Garrido Garrido vale, no, bueno, no, no no si Ey, se no se, Paseos, se lo pasó, no se lo puedo pasar yo Escuchadme, me oís guay. me oís guay. qué pasa que, que Garrido no se lo paséis pasáselo al nuevo Acordaos, al nuevo yo prefiero que lo haga Garrido porque la va a hacer bien, porque lleva mucho tiempo haciendo esto y tiene buena comunicación con los de arriba y... Ah, me no, bien, no. Y a mí también, pero si no... ¿No se ha centrado? ¿A Garrido ¿Qué? lo han echado? ¿Qué? Sí. Pero si Garrido es una, un pilar fundamental de esta empresa, eso no puede ser. Al final del mes pasado lo echaron por no cumplir objetivos del 50%. ¿Tío? ¿Pero si te lo, te lo, te lo, sería un mes malo como todos, en lo de siempre todos tenemos un, no, mes, no. un mes malo, pero, pero, pero qué barbaridad esa. Fue, fue fatal, tío? Fue fatal. No fue un 20 ni un 10, fue un 50. Un 50. Pero, tío, es que me la pela, pero si Garrido si te la oficina, tío. La central. Pero. Pero yo. O sea, yo te lo digo. Yo entraba por la puerta. Veía a Garrido haciendo, haciendo un, un ladrido, haciendo cualquier cosa. Y, y claro, yo decía, tío, siempre, Hoy siempre, es un buen Siempre día. para ayudar. Hoy... Ya, ya, sí. Claro, tío. Madre. Madre. Por un mes malo, por un mes malo. Yo había conseguido, encima, encima... Había conseguido que, que diera la pata. Claro, eso te iba a decir. A mí me había dicho a alguien que, que daba yo, ya la pata. Eras tú. Sí. Qué putada. No llegué a verlo. No llegué a verlo, ¿eh? Me, lo, sí, me sí. lo he perdido, me quieres decir. Vaya sí, semanita, sí. tío. Y claro, vaya llámalo ahora, me joder. Me cago en la puta. Me llámalo ahora, tío. Llámalo ahora. Corriendo el, el rabo siempre. Búscalo ahora. No, no, no, ahora, no me cago en la puta. Vaya, vaya, vaya semanita tengo. Mira, lo voy a contar a vosotros. ¿Qué pasa? Porque le tengo. Cuando pasa? se te acumulan las cosas, tío, se acumulan. Porque tengo una. Llevo toda la semana rayado. Porque me ha salido como. Como, como un bulto. ¿Qué un bulto? ¿Dónde? Como en la entrepierna, me ha salido como un bulto en la entrepierna. ¿Un bulto en la entrepierna? en la entrepierna? ¿Eso sí, sí. cómo es? ¿Pero es a nivel cutáneo o profundo, de, de órgano? Yo qué sé, tío, es un bulto, pues un bulto ahí, un bulto, es que, un gordo, ¿sí? es un bulto gordo tío. Cuidado, y es tío, cuidado, cuidado con lo que necesitaba. Es que ahora lo de Garrido, tío. Ya. Cuidado con los bultos, cuidado con los bultos que mi abuela tuvieron que pegar de un bulto en, en, en el cuello, ¿eh? Yo, con eso. yo. Oye, yo te digo, yo hice dos, dos años de, de dermatología. Si, si quieres te lo puedo echar un vistazo, a ver. Hostia, la verdad que me. La verdad que me por no, favor. No, no te importa. No me cuesta, no me cuesta. ¿Lo enseño? Sí, sí. A ver. Va. A ver, vamos a ver. Mira. Es un bulto aquí. No sé. Pero Fran, hombre. Fran. Eso no parece un bulto, ¿eh? Eso no es un, eso no, no, no es un bulto, esos son tus testículos. ¡Ah! ¿Sí? ¿Seguro? Sí, seguro, o sea, sí. O sea, sí. O sea, son tus testículos, una. no te preocupes, Pero... hombre. Son tus cojones. ¡Son mis, co mis cojones! ¿Estás seguro? Sí, Hostia, tío, tío. ¡Seguro! Joder. ¡Yo tengo! ¡Yo tengo de eso! ¿Los tenéis no te igual, Arturo? No ¿Los tenéis igual? Yo también, ¿sí? Sí. sí. ¡Hostia, tío! ¡Joder, menos mal! La verdad que me quitas un peso de encima. Yo que no, nunca me había parado ah, a pensar. La. Nunca me había fijado. Y el otro día en la ducha me, me fui a lavar y dije, ¿esto qué es? Y, ¡Joder! ¡Las pelotas, tío! <risa> ¡Ay! ¡Ay! Es que vos, no... Yo, yo pensaba que tenías un problema grave, ¿eh? Yo, yo, yo, yo, yo me voy a pero. Chicos, chicos, pero me man. voy a ir, me voy a ir, me voy, que es tarde ya para dormir en Shanghai. Venga. Venga, venga, ya nos cuentas cosas, nos enseñas fotos, venga. Sí, hasta luego. Sí. Cuídate, hasta luego. muchas gracias, Agus, muchas gracias, cuídate ahí en Shanghai. Cuídate tú también eso. Sí, hostia, ahora que ya sé que son mis pelotas, se queda uno más tranquilo. Menos mal. ¿Cómo es, Gustavo, eh? Y nada es que Menudo. sabe de todo, ¿eh? Sabe de todo. Sí, y los vídeos que pasa por el WhatsApp, el grupo de, de todo, Menudo, de la ¡Qué cachondo! Menudo. Bueno. Se va a echar de menos agarrido, ¿eh? Sí, pero llamo a la hora, que no tiene ni teléfono. Tenía de la empresa. Qué putada, tío. La vida, bueno. la vida, la vida a veces... Bueno, tío, eh, saluda, saluda venga, a Mari, ¿eh? De venga, en casa. sí. Igualmente, vale. familia. Hasta luego. Con Dios. Chao. Adiós. Chao. Oh!